indican a partir de allá comenzará a grabar eh, todos los operativos antinarcóticos que realice una manera de que las todos todos todos hay un detalle y es que la información que, es, que resalta la prensa en el día de hoy y es que dice todos los allanamientos legales entonces yo digo pues fue un, o sea, un error no, no, porque yo entiendo que se supone que son allanamientos que van con el Ministerio Público y todo, que puedan ser usados como, como prueba, porque los demás no pueden ser usados como prueba. Señor se González, el... pero no se supone que todos los allanamientos que realizan. Bueno, realiza ellos Mikan son quizás sinceros supone... y realistas. Ah, bueno, por eso digo. O sea, ahí le falló ¿verdad? la conciencia. No, falló, no, no, fueron ¿eh? sinceros, dijeron, bueno, bueno lo que ¿no? hagan por ahí, o así. O le falló la conciencia, o fue que fueron extremadamente sinceros que todos los allanamientos legales que realiza el DICAM, pues, <risa> ya, eh, claro, lo dice la, si quiere buscarlo, si fue un error, pues perfecto, así que dice la, la, la la, el informe, la noticia que salió, que sale en el día de hoy, en el periódico, el diario libre. Así que, desde ya, recibieron los, las cámaras y recibieron todo lo que tiene que ver con los dispositivos. Donde Oye, llegaron indican, rápido esas cámaras, eh, porque eso fue cuando los Villavasque que se, se mandaron sí, a comprar. Correcto, así que wow, ya están ahí y, la va, y ya la van a funcionar. Lo que no ha funcionado, eh, bueno, sí ya están funcionando también, son los alcoholímetros, que ya de hecho están funcionando porque vi que hicieron como una prueba, unos asuntos eh, para detectar la cantidad de alcohol, ¿verdad?, que usted conduciendo un vehículo, pues, eh, pueda hacer. Pero, esa información ya dice que es un hecho, que el DICAN, que es este organismo que a nivel interno de la policía, eh, que hacen esos operativos antinarcóticos, esta policía especializada que tenemos, pues ya todos eh, los allanamientos que realicen pues serán grabados producto de este eh, sistema moderno que acaban de recibir. Así es que, como dice Sequiel, eso es producto de esta situación que se dio hace un mes y algo en la comunidad de Villa vázquez Que si no es por esto, estas cámaras, eh, que hay colocada en los negocios, pues, ¿quién sabe qué hubiese pasado ante esta situación y qué hubiese seguido eh, pasando? Cámara, y cuando yo hablo de cámara, me acuerdo del amigo de Gerald es eh, que en las elecciones, en campaña, pues ofreció que San Francisco de Macorís iba a estar minado de cámaras para disminuir la inseguridad en San Pero Francisco. Pero él dijo en el programa de la Z, que sí que estaban... La cámara, allá. así que todo el parque está... el parque, que el parque está ah, eh, repleto de, de, de cámaras, ¿verdad? De manera que la familia puede ir a recrearse a este espacio público eh, con la mayor seguridad. Pero eso no fue lo que él prometió. Yo no sé si... La salida y eso. No, en todos los lados iba a estar cámara. Dos cosas, que a mí, eh, que yo lo tengo... Eh, eh, toda, grabado, sí, gracias ayer lo tengo grabado y es primero que vamos a tener un San Francisco verde y vamos a tener eh, por todas partes cámaras de seguridad para de esta manera intentar disminuir la, la, la ola de criminalidad y atraco que había en San Francisco de Macorís pero nada, todavía hay tiempo ¿verdad? de que lo pueda hacer y ya en el aspecto de Ezequiel eh, que hablamos ahorita a ver si Edo nos coloca por ahí las imágenes de Dorian Dorian, que es este fenómeno, eh, este ciclón que amenaza con eh, tocar suelos dominicanos en, la, en los próximos días, aunque hoy lunes y el martes, pues, eh, pronostica en meteorología de que serán días eh, totalmente soleados, pero se de seguir la trayectoria que, que lleva Dorian en este momento, pues, inminente, que pudiera estar tocando suelos dominicanos y puertorriqueños eh, de jueves, a viernes, así que eh, atención eh, a la población hay que estar eh, presto, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar en esta semana de tener con nosotros al encargado de la Cruja, eh, perdón, de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís, para toda esta zona, para eh, que nos dé detalle de cuáles son los, las previsiones que han estado que, están, que se han estado tomando para eh, Mira, pre Victor, prever cualquier situación difícil con ¿sí? esto se está en una situación un poco rara con este, con este Fenómeno. huracán Lorenié que el yo Morales que es un conocido meteorólogo eh, le ha quitado vamos a decir no quitado ha disminuido la importancia del huracán y las posibilidades de que ataque mientras que el Centro Nacional de Huracanes en Miami e insiste en que es, es sumamente peligroso. Entonces, eh, hay una disputa entre John Morales y el Centro Nacional de Huracanes que ahora realmente lo que causa está cierto punto de confusión. Eh, con respecto a eso, si, si me preguntaran a mí, que soy un neófito en materia verdad, de, eh, de meteorología y eso, de, ¿con cuál de las dos partes esto está? Yo iría por la parte del Centro de Huracanes, que dice... Que puede... Eh, que es huracán. Que, que claro, huracán, huracán, correcto. Que puede y esto puede implicar eh, eh, situaciones difíciles. Pues yo mira por esa parte. Y eso le da la oportunidad Ezequiel, a nuestras autoridades, a las autoridades, ¿verdad? Donde va a tocar, eh, eh, por donde va a pasar este huracán, a, a, a tomar las previsiones del lugar. Porque si nos vamos por el lado de John Morales, y no tiene razón John Morales, entonces podría cogernos asando batata como digamos aquí. No, yo entiendo, yo me voy por la parte de que puede representar peligro, claro, sin crear, mayor. sin crear pánico, pero que pueda, realiza, que pueda eh, eh, impactar eh, el fenómeno en nuestra isla, pues yo creo que es importante tomar las previsiones. Y más nosotros que vivimos en un país eh, donde estamos, somos muy vulnerables, eh, muchas zonas vulnerables, y si usted le suma la vulnerabilidad, que tenemos nosotros en ese sentido se va al, al, a las pocas acciones que hacen nuestras autoridades pues yo creo que eh, debemos prepararnos para prevenir valga la redundancia cualquier situación eh, que nos pueda sorprender Víctor, tú sabías que según unos científicos cubanos cubanos de Cuba como diríamos eh, ha sido menos intensa la temporada ciclónica debido a los polvos del Sahara ellos sostienen la teoría de que cuando hay muchas cantidades de esos polvos que vienen de